Señores, este fin de semana, como no pudimos hablar de ese tema ayer, pues ya vamos a hablar de ese tema hoy. Y fue la fiesta clandestina donde estaba Omega Sherosha. No sé si mi psicólogo estaba. Supuestamente mi psicólogo estaba, no sé. Y el animador de la fiesta era Michael Miguel. Yo creo que Michael Miguel, un tipo que respeto mucho, un tipo muy letrado, una persona que tiene mucho conocimiento, Michael Miguel puso un huevo de dinosaurio en esto. Porque independientemente que sea una actividad privada, quiero acordarle a Michael Miguel y a las personas que estuvieron en la actividad que después de las nueve de la noche hay toque de queda. No importa si usted está en un sitio privado. La aglomeración de las personas está prohibida y estar en la calle a esa hora, porque, díganme ustedes, a esa hora, ¿qué hacía Michael Miguel en la calle? Michael Miguel un tipo que vela por los derechos de los dominicanos, un tipo que ataca mucho la corrupción y pone este clase de huevo, es porque el Michael Miguel debe revisarse. Independientemente que usted necesite la fiesta, que sus músicos no, no, no lo han tocado, como dijo Chelo Chá. Todo eso se entiende. Estamos en una situación difícil. Miren, nadie está generando el mismo dinero que estamos generando antes. Yo no genero el dinero que generaba antes. El año pasado a uno le fue bien, pero este año le ha ido malísimo. Y eso se entiende. Porque la situación ha hecho que todos nos ajustemos. Todos nos ajustemos. Independientemente de eso, hacer un cumpleaños de noche, en el momento del toque de queda, con ese, esos, esos músicos y Michael Miguel apoyando eso, es una rastrería. No por Chelo Chá, porque Chelo Chá es una persona que uno sabe que es una, un tipo de la calle y musicólogo y omega. Pero Michael Miguel, a las buenas. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo está usted? Estamos bien, tranquilos. ¿Y usted, hermano? Gracias, señor, por escuchar hablar. Gracias a usted por llamarnos, como Julio siempre. César de Pimentel. Dígame, Julio César. Hermano, para opinar algo. Dígame. Nosotros, los dominicanos, estamos muy desesperados. Uh -huh. Oye, ¿qué está pasando? ¿Tú crees que es justo con esta pandemia que hay, tanto como los medios de comunicación que lo informan, la prensa, todos los televidentes informan, uh -huh. especialmente Maico Miguel, Uh -huh. ¿Dónde está la desesperación de Michael Miguel? Un hombre intelectual, un hombre luchador, tú sabes que ha tenido todos un los rebases, que, bueno, y bueno. Que Entonces, ¿qué se pasa? le puede chancear a Chelo, porque Chelo no es un tipo ilustrado. Exactamente. Pero a Michael Miguel, no. Si le si sigue, si le sigue los pasos. Omega y a Chelo Chá. No, no. y a esos tipos vivirá fracasado. No vemos feo, feo. Un hombre, un hombre, tú sabes lo que viene a jugar con eso, que Michael Miguel va a Santiago en un toque de queda, a pronunciar una fiesta, no. este es una parte de meto. tenían que meterle 30 días a trancarlo. Hey, Dios mío. 30 días a trancarlo, tanto como él, como Omega también, y Omega que no se mene mucho, porque Omega se le ha dio dos veces a la Policía Nacional, y yo no soy policía, yo estoy diciendo una una realidad una realidad entonces Marco Miguel metió los pies en un solo zapato es verdad mira yo he visto a Marco Miguel de ahí de ahí tú y tú de aquí en Pimentel pues yo pensaba que, que Marco Miguel no se prestaba para hacer eso no que no haciendo. un tipo que vela un por hombre, los derechos un hombre preparado un, tipo, un, un preparado. hombre, un hombre preparado alcalde haciendo un mal ejemplo porque si tú eres político los políticos es... tenemos que dar el no. ejemplo porque lo, el político es que dar el ejemplo al ciudadano gracias por la llamada el político hay es que dar el ejemplo al ciudadano. Y una persona con conocimiento no puede prestarse a eso. Independientemente sea un cumpleaños. Porque no importa que sea un cumpleaños. Está la misma aglomeración de personas. Y aparte de eso, el hora que fue la actividad. Fue de noche. ¿Mm? Entonces, una actividad así, de noche. ¿eh? Gente que está desesperado por salir, gente que está desesperado por vender en la calle hay mucha gente que igual que ellos están desesperados por salir a la calle ¿Eh? y se han tenido que aguantar y han tenido que cumplir la ley y hacer eh, y han, se han acatado a, la, a las órdenes de la presidencia pero si Marco Miguel que es un tipo que uno sabe que económicamente no lo necesita porque él siempre ha dicho que no le importa el dinero Está dando un mal ejemplo, flaco. Un mal ejemplo. Se le puede chancear a Chelo y a Omega, pero a Michael Miguel no. Tipo inteligente, tipo capaz, ¿eh? político. Entonces, si Michael Miguel me demuestra eso, ¿eh? siendo un animador de una actividad, ¿qué pasaría entonces él como político? Da mucho que desear. Dice muchas cosas Muchas cosas dice eso Muchas cosas dice Señores